Les saludamos en este momento sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este momento, en el espacio de hoy Oramos en Vivo. Gracias, gracias a todas las personitas que en este momento pues ya están sintonizando eh, en este espacio que estamos teniendo de oración. Hoy Oramos en Vivo con sus amigos Elida y Rafael Cavazos sean bienvenidos. Así es y les damos la bienvenida y pues nos hemos querido preocupar Así porque es. nos hemos propuesto preocuparnos También. por la situación que está pasando todavía en el mundo, entonces eh, no, no cabe duda que pues si sí hay, sí hay necesidad eh, en esos momentos en el mundo. Hay preocupación. Sí, sí sí, claro. sí, sí, sí, la hay. Entonces, eh, pero queremos nuevamente mencionar lo que decíamos en el video anterior. Sí. Eh, que hay verdaderos héroes ahorita. Claro que sí hay. Que están luchando y exponiendo sus vidas en contra de COVID-19 por toda la humanidad sí. uh -huh. entonces ahí podemos ver esa lámina, si usted la puede estar viendo, eh, verdaderos héroes sí, ¿verdad? son, y son anónimos porque pues no eh, no nos damos cuenta quiénes son y dónde están ni nada de eso, quiénes son los que están en, en, en los hospitales al frente que son pues doctores enfermeras eh, eh, Científicos, en los laboratorios, tratando de, de, de sacar la, la vacuna nueva que se necesita para este virus. Y bueno, el personal de intendencia, en sí, todos todos eh, son importantes y pues sí nos hemos preocupado en, en orar por ellos, eh, ponerlos en las manos del Señor para que el Señor los, los proteja. Y así en esto es mundial, así es que estamos orando por todos y únicamente les pedimos a ustedes, eh, pues que también se unan con nosotros primeramente nos gusta pues darles eh, mensaje de la palabra del Señor y luego ya nos vamos a la oración. Así es pero antes de eso déjenme pues, pues, poner esa otra lámina espero que la puedan estar viendo eh Aquí están en, en hospital una serie ahí de personas, ahí de enfermeras, doctores y asistentes y no sé cuántas más. Imagínense ustedes, mi amado, imagínense ustedes, mi amada, eh, tú, mi hermano, mi hermana. Esos son los héroes anónimos. Exacto, así es. Y ahora que están cubiertos sus caras, pues también. Sí, pues. Sí. <risa> no, no, no se sabe. Pero esa, les... eh, eh, imagínate nada más. ¿En cuántos hospitales hay la misma situación? Exacto. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Sí, sí, ya hemos visto pues noticias de este, todo lo que ha estado pasando en, en, en China, todo lo que ha pasado en, en Italia, en España eh, y en otros países también que esto ha sido una, una pandemia. Entonces, aquí en Estados Unidos también ya hay mucho problema. Y bueno, México también, eh, o sea, ya ya empieza a haber casos. Entonces, ¿por qué? Este, pues, o, o lo lo que nos proponemos en este momento, y les pedimos a todos y cada uno de ustedes, que nos pongamos en las manos del Señor, eh, pongamos en oración a todas las personitas que están este, luchando este, contra este virus atendiendo a las personas que eh, vienen siendo como los, los soldados en la guerra ¿verdad? porque eh, están están al frente de la batalla, entonces estas personas están al frente de la batalla eh, eh, porque hay mucho problema, entonces nosotros eh, como personas que conocemos de las cosas del Señor, que somos cristianos, eh, ¿qué vamos a hacer pues ahora? A orar por ellos, poniéndolos en las manos del Señor, para que el Señor los, los proteja, porque sabemos que para Él no hay nada invisible, eh, na, nada imposible, perdón. Entonces, este eh, es muy importante, muy importante, porque si nos hubiésemos olvidado de, de, del, del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a un Dios ajeno, pues, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ¿nos demandaría a Dios esto?, Dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Ahí nos habla eso en, en el Salmo 44, 20, 21. Entonces, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eh, entonces, no tenemos por qué apartarnos de nuestro Dios vivo y real, que para Él nada a, es imposible. Entonces, nos exhorta. Antes, exhortamos eh, eh, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ahí nos habla, ¿verdad? En, en Hebreos 3:12 al 13. Entonces, es muy importante, muy importante eh, estar... Eh, en comunión con nuestro Dios y creer plenamente que tenemos un Dios real y verdadero que nada hay imposible para Él. Amén. Amén. Entonces, um, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. más dijeron, en, o sea, no andaremos, no sí, en Jeremías 6:16, porque así ha sido siempre el, el, el pueblo eh, de, de, del, del Señor, sí, rebelde, rebelde. Entonces, pues no seamos nosotros rebeldes y busquemos al Señor, busquemos a Jehová, mientras Él puede ser hallado. Así, es así de es. que estamos en sus preciosas manos. Eh, me gustaría que si ya alguien nos puede poner ahí algo eh, para saber si... Esto está funcionando bien se los vamos a agradecer y miren hay, hay otra lámina más que quiero compartir con ustedes y ya vamos a ver si entrar en en más en la palabra así es aquí sí. en 36 73.6 dice? dice así he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Jeremías 33.6. Así es. Ah, y aquí yo les traeré trae sanidad y medicina y los curaré. Y les traeré ambulancia lo, de paz y de verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Uh -huh. Él quiere traer la sanidad y la medicina para curar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todos los científicos, todos los doctores, todo el personal médico? Pues está haciendo eso, precisamente. Sí, el señor de está eh, tratando de... Haya, que hayas sanidad por medio de la medicina y que los cure Pero también Dios puede hacer el milagro Amén. de curación claro que sí Y, y claro dice, sí. y resolveré y revelaré, revelaré, revelaré, perdón, abundancia de paz y de verdad Amén Y es lo que dios quiere hacer en toda la humanidad Que haya paz Amén Y que haya abundancia de paz y de verdad De verdad Amén. Eh, Porque Porque tenemos un sinnúmero de mandatarios y <ríe> sí, <ríe> que sí. no sabemos qué hacer con ellos. Así es. Verdad que, que solamente el Señor puede cambiarlos, puede transformarlos y puede que cambien sus vidas. ¿Verdad? Entonces, es. la, la Escritura nos sigue diciendo de esta manera. Así es. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico no los enfermos, ahí en Mateo 9.12. Por eso, por eso están ahí en los hospitales. Exacto. Por eso están resguardados también en los hogares, en, cuando todavía no se ha hecho complicada la situación. Así es. Pero esto es a nivel, miren, yo ya vio las noticias, cómo está España, cómo está Italia, eh, cómo le fue a, a la misma China, donde se supone uh -huh. que de allá viene el, el, el problema principal bueno, la verdad es esta, que ha habido mucho, mucho, mucho, mucho problema. Mucho problema, sí. Mucho problemas con lo del coronavirus. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros pues hacemos un llamado a la iglesia de todo el mundo a que oremos contra el, ese virus, que oremos. Miren, es. esto ya es una pandemia mundial. Es mundial. Pero también sí. la iglesia ya es mundial. Es mundial. ¿Por qué? Correcto. Porque hay cristianos en todas partes del mundo. Así hay cristianos es. en Rusia, hay cristianos en, en China, hay cristianos en Corea, donde hay quiera. en sí. África, en, en toda Europa, eh, aquí en Estados Unidos, en toda la América. <coughs> Perdón. Así es. Entonces, hay cristianos por donde quiera. Entonces, cuando hacemos el llamado a la iglesia de todo el mundo, para que podamos unir y por orar, Dios, por Dios. porque este oh. no es un trabajo nada más de una sola persona. No, no, no, no. Es un llamado a a, a ese a esa unidad, a ese sentir, a esa fe de que tenemos un Dios fiel y verdadero y que Él nos escucha, Él escucha nuestras oraciones, pero sí necesitamos eh, que, que todos nos, nos unamos en ese sentido, entonces, en ese propósito. En, entonces, déjeme decirle esto. ¿Usted cree que los doctores, las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales desde el que barre, el que está en la cocina, el que lava eh, todas las cosas, uh -huh. eh, la, la, de la lavandería, en fin, todo, todo, todo el personal, de, de la A uh -huh. a la Z. Sí. Entonces, ¿Usted cree que ellos no necesitan que nosotros los apoyemos con la oración al menos? Por supuesto que, que sí. sí. Claro que sí. Por supuesto claro que, que, que ellos sí, ellos necesitan que nosotros podamos apoyarlos con la, la colaboración. Amén. Y así vamos es. a hacer también otros libros anónimos, porque ellos no saben ni quién va a estar orando. Así es, así es. usted o puede estar orando uh -huh. desde su propia casa, desde su propio carro, desde su propia oficina, desde su propio hogar, eh, en fin, haciendo lo que sea haciendo uh -huh. y puede ponerlos en las manos del Señor a cada médico, a cada enfermera, a cada persona que está participando. En la curación en la y atención, en la sanidad sí. De toda esa gente que está en los hospitales O que están enfermos. es, hombre, Entonces, así es Entonces, te voy a dejar una lámina más Así es, Romanos 10, 14 Nos dice, ¿Cómo pues invocarán a Aquel en el cual No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber quien les predique? Okay. Romanos 10, 14 Nos habla de esta manera Entonces, ¿Qué, qué quiere decir esto? Mi amado, mi amada, esto quiere decir simple y sencillamente que tú y yo y todo el mundo que conoce al Señor y que ha recibido al Señor Jesús en su vida, en su corazón y que están viviendo una vida espiritual, yo quiero que te imagines, yo quiero que te imagines cómo Dios puede estar obrando en esas personas. Amén, así es. Todo nada más por oración. Pero dice aquí en este texto, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Uh -huh. ¿Y por qué no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien de quien no han oído? Uh -huh. ¿Y cómo dirán sin haber quienes predique Entonces, es. ese es el llamado. Muy importante. Pues ese es el llamado de, de que de, tenemos que, que estar listos, pendientes, eh, intercediendo siempre. Por esa humanidad. ¿Por qué? Porque sea necesario, se hace Amén, necesario. Es. Siempre tiene que ver a alguien que le esté predicando. Y tú lo puedes hacer también. Desde tu propia trinchera, como se dice. Así es. ¿Por qué? Porque esa es una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Y miren, déjame decirte esto. Yo, yo quiero creer y quiero pensar. Déjenme decirlo así de esta manera. Que Dios en su amor y en su bondad Bien. puede estar permitiendo, porque cosas que son permisivas de parte de Dios. que si Dios nos está dando un mensaje fuerte en estos días con esta epidemia? Sí. Sí, definitivamente. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿en qué estás jugando tú? ¿qué estás haciendo tú? yo, yo creo que, que pides también tus reflexiones ¿Tú, a la la reflexión, ¿tú? ¿tú, tú qué estás haciendo este no es un trabajo de, solamente de los pastores de los evangelistas de los cantantes es trabajo de, de todo el mundo ya ha recibido a Cristo Jesús en su corazón que Dios nos dé la capacidad de poder dar un mensaje uh -huh. Amén. Así es. un mensaje de que Cristo los ama que Dios los ama pero como dice aquí este versículo y como oirán sin haber quien les predique, o sea quién les hable quién les explique, quien ¿Quién les, compa les comparte una palabra del Señor? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo si no es quien les hable? Y por eso ahí es donde tú también entras en esto, mi amada. Ahí es donde tú también entras en esto, mi amado. ¿Cuándo? Cuando tú también te propongas a qué? Pues a estar en las cosas del Señor como es debido. Okay. ¿Por qué? Porque así es como el Señor va a orar. ¿Cómo va a orar el Señor cuando tú y yo y cada quien desde su propio terreno, desde su propia finchera, como se dice, eh, coloquialmente, sí. de, desde ahí Dios puede utilizar nuestras vidas? Sí, amén. La de todos, la de todos. Va a ser nada más que pongamos un poco de interés para que el Señor empiece a orar. Así es, es que como, como por ejemplo nos dice ahí en Malaquías 3.7, que desde los días de, de nuestros padres dice, os habéis apartado de mis leyes, ¿verdad? Y dice, y, y si no las guardasteis. Eh, y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de sus ejércitos Ahí está un, un, un llamado, ¿verdad? A la reflexión, porque mucha porque mucha gente no, no conoce, no ha oído, porque se apartaron, se apartaron de las leyes del Señor, de su palabra, entonces es muy importante eh, eh, ir, ir a la palabra, conocer a, a un Dios real y verdadero que vive eh, hoy y, y por siempre y por los siglos de los siglos, así de que Él es el único que puede ayud ayudarnos en, en momentos y tiempos difíciles que se está pasando eh, que está pasando este mundo por esta esta pandemia y, y todas las cosas que llegaron a venir. Así es. Entonces, he puesto es, es, es, esta lámina, espero que la estén viendo, eh, donde está un teléfono Ajá. para recibir mensajes, no Ajá. es para hablar, es para recibir mensajes, y un sí. correo. Y nos vamos a la oración. Así es. Y le voy a pedir a mi esposa de que ella sí, haga una a, primera Vamos a orar, ración. vamos a orar, sí. vamos a orar los dos. Sí, amén. Ok, vamos a orar. Padre, la adoramos y Ahora, le bendecimos. Vamos, su santo nombre, Señor. Honramos y glorificamos sí, su santo señor, y bendito nombre. Y avance, señor. Se Aquí unidos mi esposa y yo, Señor. Y sí, mi Cristo. Tomándonos de nuestras manos. Nos unimos con un solo propósito, para orar por cada personita sí, Señor. que está allí en ese hospital, allí en esa clínica, allí en ese lugar donde haya alguien enfermo. y que necesita un toque especial suyo, Señor poder, su mi Dios eterno mi Dios bendito sí, usted es sí, nuestro sí. padre y dice que todo lo que le pidiéramos en la oración creyendo lo vamos a recibir sí, sí, y por sí, la fe Señor estamos orando, creyendo y confiando y eso ha a todos. de que usted extiende su mano de poder sí, Señor sobre todo enfermo. Este sea donde quiera el que esté. Y, fuera en el de Jesús. y Padre Santo, en este momento, sí, señor. declaramos sí, la señor. victoria y declaramos sí, señor. la sanidad. Declaramos sí, sanidad. Y bendiga a esos médicos, esas enfermeras sí, y todo ese personal que está en los sí, hospitales para sí. que ellos también sean protegidos, sí, sí, señor. cubiertos con su poder, sí, señor. para Cúbralo, que ellos no sean señor, infectados. De Santo, señor. Porque, Porque ya ha habido muchas enfermeras, la en la cruz muchos Paz. médicos que han sido infectados y sí, que sí, incluso sí, han estado fallecidos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, sí, proteja sí, señor. Sí, señor. a esos sí, señor. héroes que son anónimos, sí, pero sí, que están ahí luchando soldados en la guerra, sí, señor. contra este virus que es una guerra espiritual y Padre Santo, en el nombre poderoso de sí, Cristo de poder. en el nombre de Jesús oramos. extienda su mano extienda poderosa extienda su mano poderosa sobre de poder. todo esos hombres extienda y mujeres su mano de poder, señor. en el nombre de Jesús. y los que están en la investigación para poder realizar sí, sí, esas vacunas Sí, déles la luz Señor déles la sabiduría déles sí, toda la inteligencia que requieren ellos sí, para que pronto ya tengan sí, en sus manos sí, la vacuna que va a ayudar proteja, a proteger todo, todo, todo a toda señor, la humanidad todo todo, de estas todo, clases todo de vida. y sí, Padre Santo y todas las personas que están en eminencia sí, señor. y que ya lo entendieron, bendíganos para que sí, puedan señor. apoyar y proteger más Hola, los hospitales señor. con medicamentos, con la economía que requieren para la adquisición de todos los intereses. Sí, señor. Y que aquellos gobiernos que todavía no lo entiendan. No, los los señor, mundo. Sí, señor. Toque sus vidas. Toque, toque, toque sus vidas, sus Señor. Vidas. Dele la sabiduría y, el y que ellos puedan recibir de parte suya señor. Sí, señor. la bendición. Así sea, Padre. Gracias. Y eterno Dios. Grande amor, grande misericordia. El eterno Dios. Bendiga. Santo eres, Señor. Bendiga, mi Dios. También a los que están sí, hoy viendo y escuchando este video. Sí, Señor. Una Señor, a y que su bendición sea en sus vidas, es que en sus hogares, en, su, en sus familias. Y si y tiene algún familiar que está pasando por una situación especial, que usted, Señor, obre poderosamente en ellos. Sí, Señor, así si sea, padre. Para su honra, para su señor, gloria y para y su alabanza, por Señor. Su infinito amor. Y que cada tierno suyo, Señor. Cada cristiano, Señor. Que se interese por orar por otros, bendígale sí, y señor. denle la gracia y la facilidad y la sabiduría para ser con Unidos en ese mismo sentido. Y Padre en Santo, y en fe, damos y honra y gloria y, y alabanza a su nombre Santo, en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. Amén y Amén. Amén. Pues hasta aquí llegamos con esto. Así es. Mándenos su petición en un mensaje por el WhatsApp, ahí está el teléfono, 469-238-9007. Eh, este teléfono es para que usted envíe un, un mensaje eh, o, o bien hoy.oramos.com. Y claro, nosotros le vamos a apoyar eh, con la oración. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes y le damos las gracias por compartir estos videos. Porque no sabemos a cuántas personas ustedes les puede bendecir. Les amamos en el amor del Señor y reciban nuestro amor, nuestro cariño en el Señor. Amén. Amén, así es. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con, esta, es. con este programa, con, con este mensaje, sí. con esta oración. Así y es. anhelando y deseando que muchísimos siervos de Dios se puedan unir en, en con sus oraciones. Uh -huh. Por, Amén, por todo ese personal médico que está luchando en contra de este virus Así es. bendiciones, bendiciones.